Baja. Baja. Baja. Baja. Buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Este es el No, este es el dos No. Sí. El ah. desayuno se vendió. Cuatro enchiladas de pollo. Y ya, 142. Americanos, ok. O vale cualquiera 98 y salimos desayunados. No entiendo. Continental, no sé. ¿Y qué será el continental? No sé, pero aquí hay jugo de naranja, 48. de zanahoria 48. Tomate, 48. Corn Place, 86. O sea que es por separado, ¿cierto? Sí, parece. Ay, Bueno. Pero pues puede armarlo como quiera. Hay yogurt, hay empadadas, hay hotcakes y waffles. Pero vamos a salir con con un desayuno. Ah, sí, muérganos. Sí. a <laughs> <laughs> <laughs> <tose> De la, la ciudad en sí. la ciudad a esta hora igual en Guadalajara el primer taxista el día que llegue con chaqueta ¿sabes el mismo me dijo? ahora es que parto sobre la tarde está caliente pero le pareció muy fresco porque llevaba chaqueta y iba entre el carro <risa> luego, que se da visita de esta muestra Apartamentos no sé si para la renta o para. o en venta. Eso es. Preventa. ¿No me. Me comprar envió. un apartamento ahí. No. Vea lo lo más simpático. <risa> y usted Pero puede no. dejar el carro aquí. Vea. <risa> usted me envió la información del hotel ¿Estamos? en Costa Burks. Sí. Esos edificiotes. Aquí hay otro Oxo. si, si Sí. Sí, es mexicano. ¿Y sabía que el 7-Eleven es japonés? Oh, no sabía. que era americano. No, yo también. Hasta el otro día. en la izquierda. Hasta Pantó el otro día. Pero es que ve a la hora. <ríe> pero es que hay edificios. Hay sombra. <ríe> no, no tengo idea. Ay, no abrimos el, el aire acondicionado. Sí, está bien, a la hora. Mire gente en bicicleta, hippies. Eso no, es que andan en bicicleta y hay una Ahora, pero impresionante son nubes entre bicicletas y motos superan el número de carros hay una ciclorruta ciclo no, de no, ruta así vamos a la derecha no en la, la parte esquina parte de la Hablando de desayuno. Mira estas arepas. Sí. Vamos a la lavandería. Pero, Muy pero, bien. mire. La tenemos en medio. Pues esta cosa es buena. Sí, está casi bueno. Sí, sí. Vamos a la lavandería. Que estoy seguro. Estoy seguro que algo Ay. vamos a encontrar. Ay. y en Ticu Plaza, ahí estaban anunciando cuáles no pueden salir hoy, que es y Plaza todo el día, y ella sintió el que tiene botas altas y chaquetas En la Florida, cuando llega diciembre, cuando llega enero, y de repente hay un día frío, un día frío estamos hablando de 20. No, de 15, la gente sale con chaqueta, con botas, con orejeras. Yo me acuerdo que había una mujer negra un día bajarse de su y con orejeras, chaqueta y botas. En la Florida, 55, 60 no, grados. Sí, eh. Un beer garden. Ya está qué? cerrado. Ya está cerrado porque mucha gente se alcoholizó. Hasta muy tarde y ahora están desayunando en esa cuadra de allá. Yo no estoy hablando en inglés, entonces mi audiencia se va a confundir. ¿Cuál audiencia? Bueno, sí, esto es como vivir en el mercado, ¿no? en los de la los... Ahorita, pero en enero debe ser feria. La siguiente cuadra: Universidad de las Américas. Ah, sí, de la América. Por eso hay tanto. Tanto. ¿Tanta cervecería? Sí, ahí estoy. Viendo. Ahí, por ejemplo. Mire, hipsters, sin oficio, no hacen mucho ahí, solo ponen letras bonitas. <risa> ah, mire. <risa> Quando Debería haber un equipo encargado de encargadores donde no pueda llamar, pero es que allí no encuentra la casa, ya está más, ya y que está en las ramas tapando de la casa. El niño se anda Y bien, que se podía tapar? la noche en la Con la carretera Pachuca y al sur con la carretera hacia Cuernavaca. Es una de las avenidas más importantes de la ciudad. Actualmente cuenta con un medio de transporte llamado Metrobús, el cual circula por gran parte de la avenida. Fórum Siqueiros, el cual recibe su nombre y fama por los murales del artista mexicano David Alfaro Siqueiros. Es un centro multicultural conformado por un teatro, donde se expone gran diversidad artística de México. El mural, la marcha de la humanidad, considerado uno de los más grandes del mundo, adorna de manera impresionante sus muros. Puedes acceder a él. O simplemente apreciar su hermosa fachada, que tiene forma de dodecaedro. ...se puede apreciar el World Trade Center Ciudad de México. Imponente rascacielos que cuenta con un centro comercial, un foro cultural y un centro de convenciones... ...donde se dan importantes ferias, congresos y convenciones de ámbito nacional e internacional. Se comenzó a edificar en los años 60 como Hotel de México, pero no se concluyó completamente... Después de varias pausas y etapas, fue remodelado y abierto como World Trade Center en 1995. Tiene 52 pisos y mide 230 metros de altura. En el piso 45 se encuentra el que es considerado el restaurante giratorio más no grande no del mundo. También tiene un restaurante giratorio más grande del mundo. El sí. In my rough one, the problems with <laughs> the number of people in the community, the community, the community, the community, the community, the community, the community, the community, the the the the the the the the the y Algunos sí. en el festival. Ya. Uno el organillero Y es otro el que mira los artesanos. No sé. Buena pregunta. ¿Cuál es centro? ¿Cuál centro? Sí, están en las, en las plazas. ¡Oh, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay uno de estos El kiosco está Se va a subir al kiosco. Ah, está cerrado. aquí está muy alto,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 Hablado como para aquí, hasta sin ferias de pueblo. Uh -huh. Aquí todavía se estaba la madera, madera. Ahí donde estábamos, donde se café. me fue el pie. Sí. En el, el segundo piso era madera, madera. Allí hay un mercado artesanal. Salimos ti Sí. Sí. No me a Porque simplemente es un gran mozo. y está Leyendo leyendo. La, leyendo, la, leyendo de la Mira, Pues ha ¿sí, sido la iglesia. ahí Hay gente adentro, ¿cierto? El libreto del cura no ha cambiado. <risa> y sigue la gente yendo. Más cambios, más cambios? Allá no es de espaldas. y el bus ¿Y vamos? yo supongo que en este y en otro de los recorridos habrá mercado bueno, de ese tal vez se nos va a ir ya se va? Hola, ¿seguimos en el tour? Gracias. Sí, de una vez. Ok. Gracias. Gracias. Sí, pero está todo cayendo, es como una tierra Entonces, grande. ¿Tú te sucede? ¿Tú Sí. Muy lindo. No, no, no. Estaba solamente lindo, muy lindo. ¿Eres un tapete? Ahí viene de dónde es. <risa> <risa> Qué hermoso. De Uruguay. No, no, va <risa> a <risa> venir con el So we just learned that in order to go into the Frida Kahlo Museum, you need a ticket. We don't have a ticket. But, fortunately, the Leon Trotsky Museum is around the corner. And who doesn't like a good old political figure like Trotsky, huh? This is the Coyoacan neighborhood where the Frida Kahlo houses And it's a really nice place. It's very calm. It feels really nice. The temperature is just great, and the birds are singing. I love all places we've been here in, in Mexico City. Look very gypsy. Uh, what is the word? They're very cool. Leon Trotsky. Since we couldn't have access to. What is this? Is the. Bueno, solamente la mochila se queda en la Okay. Muchas sí. gracias, ¿sí? Right. Buenos días Buenos Tardes Tardes Nacionales y extranjeros Extranjeros Yo soy mayor de 60 Profesora 65 Bueno Sí no. Ah, yo, 66 No <risa> Ir a otros sitios <risa> Gracias ¿Dónde Baños baño? Gracias I mm don't -hmm. mm -hmm. mm -hmm. no vamos a ah, ir para mirar de <risa> Con un discurso que un <t tatar el> teléfono de mi Sí. entendemos a la mitad así. un lado, como se la montaña, para que también. Diagramas, un libro, sus lecturas, Ah, es que estoy en el estudio. Tengo cosas. Todo. Este es el salón donde donde Trotsky trabajaba hasta 10 horas al día. ¿Cómo? No tengo idea. Me imagino que escribiendo. Lleno, es que Eso no es trabajar. Bueno, en fin. Revisando. Y también fue el sitio donde peleó por su vida. Aquí lo asesinaron. Un señor que se llama Ram o se llamó Ramón Mercader del Río. Agosto 20 de 1940 le dio un golpe mortal en la cabeza con un pica Ruski ahí se pasa eh, ahí se pasa para... yo pienso que la el la habitación porque no la cara porque si trabajaba aquí seguía trabajando pero trabajar no da es algo que no hicieron Si me decía, no se quedaba ya o la Yo ya a papás, en puertas chiquiticas. Sí, que se y me va a hacer un destino. Y la va de hacer que Sí, eso estaba pensando. Mi papá tiene más. de Y esos eran multiplicadores, fotocopiadores. Yo alcancé a usar un poquito. Una cajita. Que no permitiera el escape de la Una costa de bajo espesor. Pero que no permitiera el escape de líquido. Entonces pues ahí se preparaba gelatina sin sabor y la dejaba coajar ¿sí? Uh -huh. Para la base. entonces eh, eh, tenía un, un dibujo, un rodillo incluso el, el más moderno papel de stencil en el que se grababa, o copiaba, o dibujaba lo que quería multiplicar ¿sí? uh -huh. entonces cuando ya ella tenía grabado ese rodillo le, le pintaba de negro y la pintura que necesitaba azul y la pasaba sobre la tinta sobre la sobre la gelatina de hecho eso quedaba grabado en la gelatina y usted podía ir dañando la hojitas que están sobre la gelatina ¿pero de dónde sacaba el original? le tocaba hacerlo dibujando, picando con un alfiler con No era una fotocopiadora. Eso era un fotocopiadora porque yo iba a sacar múltiples copias de mi script. No entiendo. Y la vida. Esta vida de aquí, Ya. Y estas fotos. Ahí está Diego Rivera. Miedo. Y quién reina miedo Alguien que no le cae bien. Pero que cosa para a un que no le gusta Feminismo tóxico. <risa> <risa> ah verdad, sí. Pero aquí ya pasamos, ¿no? No. no Ajá. Pero ya no tan la Thank you. No, No mm -hmm. mm -hmm. ¿Pero entonces no quiere el afro? No Debería No es más para allá. Cruzamos dos cuadras para allá y media cuadra para la derecha. Apantamos la payaso. 28. 17. Llegando por la mitad. Nosotros vivimos por aquí. 8, 7, 6, 2, se saltó el 4. Ah, una más fea, Pero si sí podemos cruzar. Ahí. ¿Y el que ¿Va para allá? Me parecía que era más cerca. ¿La última vez que fue a la casa de Toño? <risa> Ese era el otro hotel que yo había visto. Que era una posibilidad. Two $2 signs nearby restaurant with great reviews Casa de Toño. So, I mean $2 signs is, is, is, is, you know, it's a good bar, but maybe If you don't want to wait in line, maybe $3 signs is the way to go a game right so right across the street from La Casa de Toño there is this store so maybe money you're saving and food you come and spend on uh, gifts and magnets and mocks and little look at these little hats and uh, All the little things and the big things, and um, oh, look at those, and these, and the uh, those. Oh, no, this is not the good side of the store, <laughs> it's a little bit of everything. Oh, le llega roto. Le llega roto. Llega roto. Llega bueno, espera, me un poco de regalos ahí nada. en la maleta. Pero, ¿es que algo especial para ellos. Je tu, je, si způsoba, si to i nějaký mít made in china nebo něco mít made in mexico to co to to ¿Se pide siempre chilapines? No. Una pesadilla. No, no, no. ¿Qué le pasa?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 Señorita, no lo vi. Porque prometido de No se va a despedir. No me yo. Provecho. Como les con todo, es que uno no sabe just picked up our laundry That was the easiest laundry I've ever done I don't know how much was it And this is not the amount that regular have for laundry But this is an exquisite Exquisite way of doing laundry No more coins, no more tired, No more doing Love that concept Yes sí. No, no, no, no, a la izquierda. Y luego sí a la derecha. La cervecería ya está abriendo. Sí. Ah, no ser, sí. ¿Para ¿La, qué? La. Ay, debe decir. ¡Ay, Es insurgente, es una parada de insurgentes, pero que queda en la. ¿Y así se llama la plaza? Sí, pero, pero hay varios insurgentes. Así no voy a hablar en diferencial, celular voy la mano Andrés. ¿Será que no? No, pero es solamente por los puentes, vea, lo, lo, lo, vea cómo cambia la, la dinámica de un lugar, un par de puentes Solamente es poner un lugar oscuro y eso ya se caga todo Creo que es por esas escaleras Deberían poner lámpara, a pesar de que sea de día yeah porque eso lo cambiaría todo, de repente esto, y además todo es concreto, hay árboles pero todo es concreto, ponga pasto, levante concreto, ponga pasto. Yeah. No, no salíamos. No, no era por acá. Ah, sí, sí. Sirve, no es lo mismo. Era por las otras escaleras. Guárdense. Ah. Sí, sí, Gracias. los Rosa salvaje. Sí, rosa, me. No, no no no solo manejar creo que la parte de manejar con, con a la hora del atardecer es es cansón sobre todo pero cuando el sol está abajo y le está pegando directamente a los ojos creo que esta es en la entrada a la iglesia um, pero, pero, pero si uno se pusieran los zapatos de un neandertal, de un, de una persona, de una persona, menos mal que saltamos por ahí. <ríe> ah, mire, por ahí entras, está, está cerrado. No, sí, <ríe> Así que se entramos. ¿Está crucificado? No. Bueno, aquí sí. Bueno, es que la cruz es la que tiene que tener. por eso se portan y cosas por Dios que perdieron recubiertas en oro supongo que era un que especial que conseguían con la oro pero ya está puro tanto ya que estar en la de la entonces cuando uno está manejando y la luz está de frente pues es, es increíblemente molesto para los ojos pero... Aparte de eso, el, el, el cambio de colores en el horizonte a través de generaciones y generaciones y generaciones y miles y millones de generaciones y, de generaciones y proceso evolutivo Ajá. ha hecho que desarrollemos esa parte en el cerebro que es como, hey, se está poniendo oscuro, pilas. Hora de los depredadores. Hora de los depredadores, usted no ve muy bien de noche. A su cueva. Váyase a su cueva porque, sí, porque pues la cosa se pone color de rosa. Sí, entonces vean, no le voy a recordar un mensaje así, yo cerebro, a usted no le voy a decir exactamente en esas palabras. Lo que voy a hacer es voy a soltar un químico. Uh -huh. Uh -huh. Voy a soltar un químico en el cerebro que lo va a hacer sentir cagado el susto. <risa> <risa> ah. Que le va a poder <risa> prevenir. <que risa> es que lo va a prevenir y lo va a mandar las para a la las casa. empiezan a buscar su arbolito. Exacto, exacto. Lo interesante es que ya llevamos unos cientos de años con fuego. Uh -huh. ¿Cómo, hay, ¿Cómo ha hecho el fuego o cómo ha cambiado el fuego en nuestra genética? Se ha hecho posible la utilización de un tiempo antes imposible de usar. Pero, pero entonces quiere decir, eh, eh, ¿había gente nocturna antes del fuego? No, no, no. No, únicamente ha existido gente nocturna con el fuego. Claro. Eso es increíblemente interesante porque la descripción, la des, el descubrimiento y el uso del fuego es relativamente nuevo. Antes no. Antes no. Es más, no. nuestros campesinos, para ellos la vida era el, el horario de la gallina y el cerdo. Pero tenían fuego. Embargo, Así que podrían ser nocturnos. Pero no lo eran. No lo eran porque igual, no, de nuevo, en, en términos evolutivos, pues la cantidad de generaciones que habían tenido fuego no, había, no, eran, no habían sido tantas. Uh -huh. Podrían ser miles y miles, pero no millones. Uh -huh. No sé cuánto cuánto tiempo llevamos con fuego. ¿20 mil años? No, no recuerdo exactamente. No tengo idea. Pero... Pero, este es el parque de Miguel Ángel, este es, un, ese es el David. El David de Miguel Ángel. Bueno, sabía que lo tenían aquí en un chaquito. Con pues, ¿sí? pues, todas sí. las cuentes tan bonitas que hay por aquí. ¿Locos por todo? Sí. Ah, sí. Pero la hora también. También. La hora también es especial, porque es un es un cruce de cables. Y, peor a, okay, y estamos hablando de, de, de, en términos evolutivos, las personas han tenido, hemos tenido fuego por de algunas generaciones, bastantes sí pero no suficientes como para que hagan un cambio radical significativo en el cerebro, pero en los últimos 200 años sí, de repente tuvimos electricidad y muchísima más luz, entonces ahora estamos mezclando el atardecer con luz artificial y además una cantidad de químicos. En lo que comemos, en lo que tomamos, en lo que... Sí, en lo que la luz causa en el cerebro, la misma luz hace que se despierte cierta producción de hormonas. Hola, y aquí hay un libro hecho en hay... Una... Aquí hay una... No le digo que estamos en una zona de fifi... Bueno, no sé, ¿cómo le dicen? Sí ¿Cómo buena. le dicen bohemio? Eso. Eh... Buenos sitios. Entonces, por ejemplo, el día, el día más raro del mes, que yo trato de... Se me olvida revisar, ese es el detalle, pero a pesar de que se me olvida revisar, yo lo siento. Si hay un viernes donde hay luna llena, al, al momento del atardecer de ese día, ¡oh! Mejor rumbar. escóndase. Rumba. Mm. No, rumba. No, Loco. Locos. Porque los cables se van a cruzar. Sí. gente no que Pero es que son muchísimas cosas juntas. Verificables, físicas, químicas. No es ni siquiera, no es ni siquiera hablar de, de, de, de, de, de esoterismo, que. bueno, el esoterismo. Tienes muchísimas cosas reales, pues muy, muy probablemente basadas en observaciones como, como lo, lo que estoy diciendo. Sí. Tal vez no están registrados. pasa pues, un poco de base científica. Entonces, Exacto, como lo que estoy diciendo yo. Lo que es. Como todo lo creíble tiene que cumplir con el método experimental hacer todo su proceso, formular una hipótesis, a partir de ella tratar de comprobar ciertas tesis y después de comprobarlas repetirlas en, en una cantidad indefinida de veces para poder llegar a sacar conclusiones y nadie tal vez lo hace o lo ha logrado como de forma convincente. No, pero además de eso tiene que tiene que ser presentado, todo ese trabajo tiene que ser presentado ante una entidad que lo avale, avale y esa entidad debe tener eh, eh, reputación ante el ¿Sí? mundo de alguna forma, eh, reputación científica, entonces si lo hace, si lo dice una bruja <risa> no puede tener su reputación. No, no, no tiene, no tiene reputación científica, entonces el mundo científico le va a decir que no. A pesar de que mucho de lo que diga la bruja, pues sí, sí. Sí, se sí, da. son No sé, Había una mujer en ese grupo. <risa> la madera aquí uh -huh. están las restricciones la presión toda estrechita ¿No es que de continuación tran tran se dice lo que tiene no, no, eh, señora, ahí en esta, Un poquito cerca a la calle. Sí, en la Sí, si pues sacamos la silla, sí, ¿no? Verde. ¿Quedan cinco? Cuatro. Treinta. Se acabó. ¿Y ahora para allá? ¿22? No, 21. Wow. ¿Y ahora para allá? ¿Y ahora <risa> para allá? Si quiere ayudar cargando, me dice. No, no pesa. Ay, es, es tan juicioso. Pero este más de atracciones para los niños, me parece. Sí. Me que hay basura, hay basura por todo el país. La gente no recicla. No, todo eso reciclaje, plata para los recicladores. ¿Qué le dijera yo? ¿Qué le dijera yo? No, no Uh -huh. todas las atracciones son por el mundo. Sí, este no está interesante. Solo por ese perro. Ese perro sí está interesante. Wow. Mira ¿Cómo se el va a ir? está está bonito. ¿No a nada? Sí, se restaurante está en ir? casa. No, está, está pasando lo mismo en las casas de chévere y la están abandonadas. pero es que las casas fueron diseñadas para tener ahí una familia que tenía un una día día familia día, ¿no? de 4 con 6 con de servicio pero hubo un día cuando esas nadie casas vivía. se convirtieron en sedes de teatro en auditorios o en bares, cosas así pero con la pandemia se quedó abandonado la, la, la, la. Sí. Mira, esa tribu está bonita! Mm. Esa es bebé, ¿no? Está en rueda, está en